Muy buenas, aquí estamos de vuelta en otro vídeo para intentar resolver el desafío del vídeo anterior en el que se planteaba si encontrabais por internet alguna forma más sencilla de dividir un documento pulsando un botón que es la que os mostraba. Os recuerdo, lo que teníamos era un documento dividido en secciones, en el caso este del ejemplo tengo una sección de introducción, otra de desarrollo y otra de eh, conclusiones, cada uno con número de páginas distintas y el documento estaba almacenado en una carpeta la idea era esta, pulsar un botón dividir documento que al pulsarlo nos generara automáticamente para cada una de las secciones un documento independiente y mantuviese perfectamente el formato. Cerramos la alerta que se han generado en los tres documentos como vemos en este segundo pues aparece eh, bien con el tipo de letra con los estilos del título, etc. Pero además os traigo otra utilidad que me pidió un amigo. Y era la siguiente: que tú pudieras tener en un documento, seleccionar una parte del documento, cualquiera, y generar un documento nuevo que mantuviese perfectamente el formato. Pues para eso tenemos el botón guardar selección, pinchamos en él, y vemos que nos genera un mi libro selección donde aparece con el mismo formato, manteniendo exactamente el estilo. Si os interesa. Vamos a ver cómo podéis tenerlo vosotros. Todo el código que estoy generando relacionado con combinar correspondencia y con las macro de Word lo estoy guardando en este GitHub que podéis acceder, githubcom barra davidbuenov barra combinar correspondencia y la parte que estamos viendo hoy es la parte de utilidades. Si vemos en la carpeta de utilidades hay una macro que se llama macro todas que incluye ahora mismo las dos que he presentado, la de dividir documentos y la de guardar selección. Hay varias formas de descargarla. Una podría ser marcando sobre la macro, eh, pulsando en, en la versión RAW y descargándose como solamente el archivo. Lo que pasa es que aquí podéis encontraros que eh, puede que haya algún problema con los acentos porque lo genera como archivo TXT. Entonces, la, la forma como os recomiendo que lo descarguéis sería yendo al inicio, a combinar correspondencia y descargar el proyecto. Es decir, aquí donde pone Code, pulsáis Descargar un zip Buscamos una carpeta donde descargarlo. Y con esto se descargará de todo el proyecto que no es muy grande. Una vez que se nos guarda en la carpeta, tenemos el documento zip. Y aquí tendríamos todo. Es que sería la misma estructura que veis aquí en, en iHack. Podemos acceder a utilidades. Y aquí tendríamos las macro. Vamos a ver entonces cómo importar la macro en Word. Recordad aunque estemos haciendo como carpetas, estamos dentro de, de un archivo zip y habrá que poner alguna carpeta del sistema, en este caso la misma que teníamos antes de los libros, y copiamos el archivo PAS. Volvemos a Word y nos vamos a la pestaña Programador. Vídeos anteriores, si no la tenéis puesto, explico cómo añadirla. Vamos al Visual Basic y decimos Importar. Vamos a Archivo, Importar archivo. Y seleccionamos la carpeta donde esté nuestra macro. Que se va a instalar en el documento que tengamos activo, aunque lo ideal es que la tengamos en normal.dot si es algo que vamos a querer utilizar con cualquier documento. Por lo que si os ha pasado como en este caso, simplemente hay que arrastrarla al módulo de normal. Con lo que ya está normal. Que normal es la plantilla que se arranca al inicio de Word y por lo tanto las macros que estén en normal siempre están disponibles. Para ejecutarla podemos hacerlo desde el menú programador, en macros, o también aparece en el menú vista macros que es el mismo menú. Nos muestra todas las macros, vemos que las dos nuevas aparecen con el nombre de la librería, DBV macros dividir documento y guardar selección, si seleccionamos, por ejemplo, la primera de dividir documento, tenemos aquí a la derecha el, la carpeta donde se hace documento guardado. Pulsando ejecutar, vemos que se obtiene el mismo resultado que veíamos en la introducción, donde se generan los tres libros asociados cada uno con, con una de las secciones. Entonces, con esto ya tendríais funcionando las dos. Es decir, para ejecutar la otra, pues seleccionaríamos una parte del documento. Seleccionaríamos una parte del documento y nos iríamos a macro. Buscaríamos dv macro guardar selección y ejecutar. Pero como eso es muy pesado tener que ir al botón macro, para eso era para lo que yo había hecho estos dos botoncitos. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues vamos a replicarlo aquí a la derecha para que veáis cómo se hace. Me voy a, a cualquier barra de herramienta que esté disponible. Podéis crear una nueva con el mismo método y pulso el botón derecho. Botón derecho... Personalizar la cinta de opciones. Aquí vamos a seleccionar en la cinta de opciones. Veis que vamos a abrirlo un poquito más. Que nos da opciones de añadir entradas de menú principal, como este es de Menú, vosotros podéis añadir una nueva pestaña que sería un nuevo menú. Dentro de ella están los, los grupos. Y vamos, por ejemplo, a crear un nuevo grupo que se llame vídeo, aquí debajo. Me parece un nuevo grupo, cambiar nombre vídeo y dentro de este grupo vamos a añadir las macros nuevas entonces para seleccionarlas aquí tenemos todos los comandos que se pueden añadir en la barra y añadimos macros y buscamos en normal dbm macros que era la librería guardar selección y dividir documento hay que hacerlo uno guardar selección agregar y si no, dentro de dbm menú no lo guarda aquí y dividir documento, pues también lo añadimos si lo dejáramos así nos aparecería el icono un poquito feo y con un nombre extraño y para que nos quede como hemos visto aquí, lo mismo personalizar la lista de opciones y ahora sí que vamos a cambiarle en la pestaña vídeo a cambiarle el nombre, ese nombre es muy largo guardar selección lo seleccionamos, pulsamos sobre cambiar nombre y le ponemos, bueno, vamos a hacerlo igual que guardar selección Y ahora aquí seleccionamos también el icono, seleccionamos también el icono, selección, el de guardar. Poner el que más os guste. Este el disco queda muy bien. Y para el otro dividir documento, pues igual cambiamos el nombre, ponemos dividir documento. Y yo voy a seleccionado este. Cuando pulsemos a aceptar. Ya no aparecen Nuestro, nuestras pestañas. Que cuando pulsemos pues nos va a hacer el guardar selección. Y el dividir documentos. Bueno y para todos los que os habéis quedado hasta aquí. Vamos a ver los secretos o las interioridades de la aplicación. Vamos a explicar un poquito por encima del código. entonces si nos venimos a la parte de Visual Basic y tenemos nuestros dos macros, nuestros dos macros que son la de guardar selección y la de dividir documento. Vamos a empezar por guardar selección que es más sencillita, aunque las dos tienen la misma base. Entonces, lo primero que necesitamos, ¿qué es? Tenemos que declarar una serie de variables, documento principal, donde vamos a guardar el nombre del documento, nombre docs va a ser la, la raíz de, del documento con el hasta el punto, vamos a necesitar una variable de nuevo documento donde vamos a ir guardando en cada paso el documento que se vaya creando, el nombre que se le va a ir dando y la carpeta donde se guarda. En principio la carpeta si tuviéramos quisiéramos poner una carpeta fija lo haríamos de esta manera asignándole una dirección única, pero lo ideal para evitar que tenga que seleccionar un destino, ni nada de ese estilo, es que se guarde en la misma carpeta donde está el documento original. Por eso lo, lo hago con esto. Decía carpeta del asigno, donde esté el documento activo, su ubicación, su paz. Y el nombre del documento principal, pues ese es el del documentoactivo.name, que va a ser el que vamos a utilizar. Activamos el control de errores, o un error go to control de errores, para que cuando haya, si se produce algún error, podamos gestionarlo nosotros y no se lance un, una excepción no controlada. Y lo que vamos a hacer es, primero, con esto es simplemente hacer una subcadena y si el documento se llama todo v4.x, pues le quita el .x y se queda con todos v4 para ir generando, en este caso de la selección, x, Guardar un archivo que sea con el mismo nombre pero con la selección. Y en el otro caso sería... Pues generando un número para cada una de las secciones en el de dividir el documento. Bien, se supone aquí que en el de selección lo que hace es cuando tú pulsas al botón lo que el usuario haya seleccionado se va a generar en un documento nuevo. Pues para eso lo que se hace es Selección Copy. Se copia al portapapeles lo que se haya seleccionado. Ahora, muy importante, y esto es algo que me ha costado trabajo hasta conseguir afinarlo al máximo, es para que el documento que se genera tenga el mismo estilo y si tenemos el estilo normal modificado, el estilo título 1 y todos los estilos son exactamente iguales que los del documento original lo que hay que hacer es guardar, el pequeño truco este es guardar el documento actual como una plantilla y en el documento nuevo que creemos le vamos a asignar esta plantilla entonces con esta operación lo que hacemos es guardar como plantilla pero ¿qué pasa cuando uno guarda como algo? pues si probáis con el Word normal, al guardar como algo el documento original desaparece y el que se queda activo es el que hemos guardado. Por lo que si lo dejáramos así, el documento activo sería el todosv x. Como no queremos eso, queremos que el documento activo siga siendo el, el doc, pues lo que hacemos es abrimos el documento original, el doc que se acaba de cerrar al guardar como, y le decimos que sea el documento principal con activate. Y lo que hacemos va a ser la plantilla, ya la hemos utilizado para generarla y ahora la cerramos. Para que el usuario no tenga por qué ver la plantilla abierta al final de la generación. El siguiente paso, vamos a crear el nuevo documento donde vamos a guardar eh, la selección del usuario. Y eso le vamos a asignar a ese documento esa plantilla. ¿Cómo? Pues con este trocito de código. Donde lo que se dice es actualiza los estilos cuando se abra y los estilos que tienes que asignarle son los de la plantilla que acabamos de generar. Se va a guardar en la misma carpeta. ¿Vale? Siguiente paso. Pegar en el documento nuevo lo que habíamos seleccionado con Paste and Format. Estamos pegando y formateando, diciéndole que nos guarde los estilos de destino y como los estilos de destino son los mismos que los del origen porque le hemos asignado la plantilla, entonces nos queda perfecto. Y luego hay que decirle en qué carpeta se va a guardar. Aquí es donde decimos que el nombre sea el mismo que el que tenía antes en la misma carpeta con Cell para indicar que es la selección. Y por último, el control de errores. Vamos a comentar muy rápido el, el otro, solamente con la parte de diferencias, y después podemos hacer una pequeña traza para ver cómo funciona. Dividir documento, muy parecido. La definición de variables igual, seleccionar el documento activo igual, sele seleccionar el, el nombre del documento activo, todo esto es lo mismo, guardar como, es decir, toda esta parte es exactamente igual que en el caso anterior. ¿Dónde cambia? Pues lo que cambia es que lo que vamos a hacer ¿qué es guardamos la plantilla, y vamos a ir recorriendo todas las secciones y para cada una de las secciones vamos a crear un nuevo documento, le vamos a asignar el, la plantilla que hemos generado y vamos a pegarle todo el contenido de la sección. En el otro caso, el usuario era el que había seleccionado a mano el trozo que quería generar y en este caso seremos nosotros los que seleccionaremos todo el contenido de la sección. ¿Cómo? Pues lo, en este pequeño bucle. Este es el bucle de todo lo que hacemos para cada una de las secciones. ¿Y en qué consiste? Pues... Con el documento para todas las secciones que existen, ¿qué hacemos? Pues seleccionamos un rango que va desde el principio hasta el final de la sección. Y aquí falta un punto select, de ahí a la derecha. Y seleccionamos eso y copiamos la selección. Es decir, acabamos de coger la primera sección y la hemos copiado al portapapeles. Ahora creamos un nuevo documento. Al documento nuevo, igual que hacíamos antes, le asignamos la plantilla que hemos generado. Pegamos lo que hemos seleccionado en el nuevo documento. Lo guardamos y aquí es donde eh, ponemos el numerito, es decir, nombre doc que era, pues para el ejemplo que estábamos comentando era 2v4, el nombre del archivo, pues sería .1.docx. La siguiente será .2.docx y así nos va generando un número para cada sección. Y se cierra el documento actual. Con el next pasamos a la siguiente sección y entonces aquí estaremos dando vueltas para todas las secciones. Y al final, pues, si se diera el caso en que no se encuentra ninguna sección, es decir, si tú abres un documento que no tiene secciones, pues no va a funcionar la, la macro. La macro necesita un salto, en, de, un salto de sección donde queramos que se genere cada documento nuevo y al final también un salto de sección, que eso se hace para guardar compatibilidad con el combinar correspondencia que genera Word, que genera un salto de sección entre cada uno de los documentos y uno adicional al final del documento. Y por último la parte de control de errores. Bueno, eso sería visto muy rápido el, el código. Podéis mirarlo despacito. Mirar la documentación de, de Visual Basic para completarlo. Y vamos a hacer un ejemplo rápido de una traza. Es decir, si marcamos aquí un punto de ruptura, para que cuando se ejecute la macro, vamos a ir viendo paso a paso cómo se genera. Entonces nos vamos al documento principal. Y selecciono un trozo del documento, por ejemplo, pues esto. ¿Vale? Selecciono estos dos trocitos y me voy a mi botón. Le digo guardar selección. Entonces se llama la macro. Como he puesto un punto de ruptura, eh, nos colocamos al principio. y Entonces vamos a ir viendo los pasos: es decir, lo primero en active es d 2tmp tmp ahora generado, que es la carpeta donde está guardado el documento. Y se lo asignamos la variable carpeta. Ahora con F8 voy dando paso a paso: F8 pulso y paso a la línea siguiente. El nombre del documento es chatbot.docs2.docx. Se le asigna la variable doc principal. Activo el control de errores y que si hay algún error, se vaya a la etiqueta control de error y en función del error, muestre un mensaje u otro. El siguiente paso, me quedo, esto es lo que decía, hacía una subcadena, he escrito cuatro caracteres para quedarme con nombre doc. Cuando le doy al siguiente, la variable nombre docs veis, se le ha asignado chatbot2. Ahí aparece en el outline. Me lo pongo más arriba y Si me pongo encima, pone chatbot 2. El siguiente paso, copio lo que ha seleccionado el usuario y genero la plantilla. Ahora vamos a ver que aquí nos va a aparecer chatbot 2.x, porque estoy aquí generando el nombre en la carpeta con el nombre terminando en .x. Cuando te de f 8 otra vez, up, ahí me aparece el .x. Ahora, ¿qué ha pasado? Que el documento actual que se ha hecho, es decir, si me pongo encima de activeDocument.name, veis que aparece chatbot 2x porque Por lo que comentaba antes, cuando guardo como, el documento original desaparece y se queda como activo el que se ha generado, que en este caso es la plantilla. Como yo eso no lo quiero, lo que hago es abrir el documento .x, le digo que se ponga como documento principal, y cierro el documento de plantilla bien, el paso siguiente vamos a crear el nuevo documento donde se va a guardar la selección con nuevo doc, document.ar y ahora a este documento le vamos a decir que la plantilla que tengo que utilizar es la que hemos generado para que tenga todos los estilos heredados del documento principal eso es lo que hacemos aquí con el documento activo. Seleccionamos que cuando se abra se actualicen los estilos y que la plantilla que tengo que utilizar es, es chatbot 22 x Siguiente paso. Le pegamos lo que hemos seleccionado diciéndole que los, destinos sean los, perdón, que los estilos sean los del destino que son los mismos que los del origen porque lo hemos generado a través de la plantilla. Guardamos el nombre con sell Sell, es decir, el documento nuevo que se ha generado, que no tenía nombre, ahora lo guardamos aquí y se va a guardar en nuestra carpeta, se va a guardar con la extensión cell. Entonces damos el paso siguiente, F8, y se nos genera aquí el nuevo documento. Se cierra con close y como todo ha ido correctamente, Termina el programa y ahora vamos a ver si se genera bien el documento. Y si hubiese habido algún error, pues nos saldría el mensaje. Eh, si fuera este error es que no se ha seleccionado nada, el 4605, y con cualquier otro error nos daría este otro mensaje. Con eso hemos terminado y ahora vamos a verificar que el documento, como, como veis, el estilo es exactamente el mismo de todos. Se han guardado los estilos y todo esto en este nuevo documento de selección. Y funciona pues como estábamos esperando. Bueno, espero que os haya gustado el, la solución al desafío, que hayáis aprendido un poquito de código. Si estáis interesados en que haga más tutoriales sobre Visual Basic, empezando quizá un poquito más despacito, desde cero, pues ponerlo en los comentarios. Y no olvidéis suscribiros y darle un like y comentar todo lo que queráis. Venga, muchas gracias y hasta pronto. Bueno, pues esto era lo que quería presentaros en este vídeo. Espero que os resulte de interés. y Si os gusta mucho, suscribiros al canal. Y si os gusta mucho, suscribiros al canal, darle un like y apuntaros a mi curso. Hasta pronto.